Sí, un proceso en materia de carne ovina, un proceso que se inició en el año 2005 y finalmente esta semana quedó publicada oficialmente la norma de carne ovina, un mercado muy importante, no solamente por su dimensión, este, por su nivel de consumo, sino también por lo que implica un, un mercado selecto como reconocimiento, a un reconocimiento más de los tantos que, que ha logrado Uruguay en, en, en función de su larga tradición de... de de transformar los aspectos vinculados a la sanidad primero, pero luego a la inocuidad, al bienestar animal, que es lo que estábamos viendo en este momento, y, y también a la trazabilidad que nos diferencia de alguna manera en el mundo, que nos permite construir lo que yo llamo competitividad estructural, competitividad genuina, este, pero que se tiene que concretar en oportunidades de comercio para nuestra producción. Y bueno, el mercado de carne ovina para Estados Unidos, esta primera etapa que es la carne ovina sin hueso, pero que desencadena la siguiente etapa que es la carne ovina con hueso. En ese marco y también coincidiendo en el día de ayer llegaron los primeros, las primeras 6.000 cajas de, de naranjas al puerto de Filadelfia, por lo tanto la recorrida tuvo que ver con la producción citrícola, visitando producción, con la producción de arándanos en el norte y con la producción ovina en la región del norte y nos interesaba ver este, que, que, que, ...que conociera la, la diversidad de nuestros sistemas este, asociados de agricultura con, con, con ganadería. Bueno, vine a, a Uruguay para tener una reunión y, y pláticas con el presidente Mejica, ...nuestro ministro de agricultura y otros oficiales de, de gobierno. Y más que nada platicar de tres temas que son muy, muy importantes para los dos países... Uh, el primer tema era de los cítricos. Estados Unidos uh, firmó la norma final donde se permite exportar cítricos de Uruguay a Estados Unidos y uh, Antier llegó en primer embarque en Puerto de Videlpa. El Segundo tema era de, de, de ovinos, carne de ovinos. Estados Unidos, uh, también Antier, uh, anunciamos la norma final que permite exportar uh, carne de ovino. ...de Uruguay a Estados Unidos, que es muy, muy importante para el país, muy importante. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de, de la recorrida de estos días? La recorrida para mí, más que nada, es la producción de ovinos. Pues yo vengo del campo de Nuevo México, Estados Unidos, y yo también era productor, uh, comprador, vendedor de ovinos. Entonces, a mí me interesa mucho, pero más que nada es la, la calidad que tienen ustedes... Y, y los productores uh, son de los expertos del mundo, saben cómo trabajar su ganado, saben las buenas cruzas. Uh, el, el mercado de Estados Unidos va a ser un mercado creo que os especial para la carne de ovino de este país, porque tienen muy buena calidad, muy buena calidad.